Muy buenas chicos, ya estamos aquí otra vez uh, Le vamos a dar caña a la misión que nos faltaba Os digo, prepararos, cogeros asiento Sentaros bien, que os vais a cagar las patas abajo O sea, se lía una pardísima O sea, no digo nada más uh, Si os gustó la anterior que era un poco más calmado Hicimos la pesca, hicimos una cosa y la otra Pero este, todos los tiros que no dejo pegué en ese vídeo Y los anteriores, los pego en este O sea... Es Bueno, no digo más. Ahí vamos. Eh, vamos a defender por el sureste. Mauselo, Mauselo, del este del sur. Vale, vamos a ver dónde está. Tenemos que Debemos separarnos. Vaya, yo la, iré pero... a por ellos. Tú busca un ángulo sobre las tumbas. Bien. No destroces las tumbas. Maldita sea. Tienen uno. Retirado, Estoy bien. Estás corriendo y yo te cubriré. Venga. Sorpresita. Estoy bien. Sal corriendo y yo me saliré. Sal corriendo, pero que tengo que salir. gente esto nos lo sacamos, ¿eh? Lo sé. Este, ¿Este de ahí? de ahí? ¿Está cagando? <ríe> ¿Está cagando, míralo. loco? ¿Qué? La... Lograrlo, ¿Lo, lo, lo saltó bien, güey o no? Lo saltó bien, muñequito, lo Llegan más desde el sureste. Al sureste, esto ya va para allá. ¿Qué es que me da este? ¿A qué? destruido. Destruir esas tumbas. Ábreme que quiero rezar. Ave María, tú coño Espérate Me tengo que defender, que si no no, me va a salvar y al tengo que voy a dar Me voy a coger el coche Espérate. Hostia, me va a ver esto, eh Vale, vale, maldito Un incendio. Un incendio. No. Ahora? Venga, agüeme. ¿Y ahora qué? ¿Vas a sacar un poco, no? Somos unas ratitas nosotros. Ya la abeja, otro... ¿no? Bonito, bonito, bonito. Vale, va. Sin preámbulos... ¿Dónde está la palabra, eh? Palabre. Vamos. Bueno, bueno, bueno, bueno, chica. Gracias. De nada, hombre. ¿Quieres hablar un momento? Sí, hombre. Habla, habla. Venga. Vamos a coger. ¿Tienes? También. También. ¿También? ¿También? Vamos a coger un poco de luz, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres hablar, Te debo una. ¿No? Muy ¿Sí? poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma. Significa mucho para mí. Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás, habrá esperanza. Si no nos separamos y nos protegemos, la secta nunca nos doblegará. No quiero ponerme sensiblera, pero si alguna vez cielo! ¡Muerte desde el cielo! hacer una cosita, ¿no? Vamos a hacer una cosita. ¡Álalo! piche vamos, necesito una refaquita Esto ahora. No he hecho más que empezar. el perro Gracias. ya llega el fuego, se que... vale. Míralo, míralo. <ríe> ¿Sí o no? vamos a verlo en 3D no la señal no en Full HD no lo vamos esto Implica entre aviones sí sí pero bomba liberada yo vuelvo lo he visto caer madre mía no ¿Querías conservar tus tumbas? Casi nada, un helicóptero, casi nada. Bueno, nene. Gracias. ¡Oh, bien, Tengo que. ¡Ah! Tenemos que ir ahí, tenemos que ir ahí. Es una misión súper ultra mega mierda. ¿Qué tengo que mierda hacer? Bueno, de mierda no sé. Ya si eso. Voy a a esos Eh, presa boca. ¿Tú crees estas palabrejas que me usan esta gente? Luego vengo a boca. ¿Pero por qué? Ah, porque estaba, supongo, estaba en camino, en tránsito, estaba en ejecución de esa misión. Y supongo que me habrá dicho, Maveta, me ha dicho, no, tú te tienes que quedar aquí a pringar. Defiende el... Ma vale, del sur. No me jodas, tío, vale. Pero sí he hablado con ella y todo. Sí. Una victoria pequeña, pero todo suma, ¿no? Te debo una. Muy poca gente se hubiera jugado no el cuello de esa Papi. forma. Significa mucho para mí. Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás No huyas No me jodas otra vez, tío Como iba diciendo Venga, Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás Habrá esperanza ¿Sí? Si no nos separamos, y pues si nos protegemos sí, La secta nunca nos doblegará No quiero ponerme sensiblera Pero si alguna vez necesitas ayuda, llámame Cuenta conmigo Podría arreglar un avión con ¿Ya? Los Vamos a ver, ¿no? Buenas, y tío. Esto es. Ayúdame, Sofía. por favor. Te ayudo. Vamos a ver esto que son misiones principales Me vendría Ahora... muy bien tu ayuda. Vamos a ver. Los sectarios se dedican a bautizar a la gente en la sacristía, más sí. bien los ahogan. Vale. Intentamos cargarnos pero nos pillaron. Vale. Ahora tienen a mi pelotón y yo sola no puedo acabar con tantos sectarios. Sálvalos de la secta y llévalos a un gente? escondite de armas que dejé en la otra orilla. Eh, ¿Escondite? ¿eh? Me misión secundaria esta, no, eh. Yo no sé por Sé que la última vez te libraste por los pelos, pero no subestimes a ese cabrón. Vale. Dutch, cambio. Te han marcado. Eso es que quiero decir. Es tiempo de cazar a Eides. Capturadlo y no lo matéis. Disparad balas, de gozo. No jodas, que me van a volver a pillar. No me jodas, tío. Pero qué gozo ni que. Si no voy a gozar. Me vas a calambrar, payaso. Me voy a ir. Vente que no. Ahí está el agente. Perdón, pero ¿cómo me veis? A ver, ¿cómo coño me veis? gente Se acerca la partida de captura. Vamos a hacer una cosa. ¿Esto qué coño es? Ah, esto es lo que bautizan. Vale, la misión secundaria, ¿no? Esto también debe ser secundaria, ¿no? A ver. Y esto debe ser principal, ¿no? Casi principal. Bueno, vamos a ver aquí. Vale, la más cercana es esta. Y todas estas son las que hemos hecho, ir haciendo. Misiones secundarias. Vale, gente, esto es a las secundarias. Vale. ¿Ves? Esta esta es la que he, he, he ido a hacer. Que es una putada. Y lo no, Vale, estas serían las primarias, ¿no? Pero bueno, estos que, mira, dos... 1400 metros, está por columna izquierda Te lo digo, está por aquí seguramente, verás Mira, aquí hay uno Aquí hay otro Estos son secundarias Bueno, pues vamos a hacer estas secundarias que también pitan guay ¿Ves? Aquí hay dos más y aquí hay esto, esto, esto, esto este, este se tiene que hacer Y estas dos están en el campamento de la, de la tía este es, No, del, del, del primo hermano Yo que sé, este pero este. Y esto también se tiene que hacer, ¿eh? Gente, esto, esto, el próximo vídeo lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un poco más esta zona, ¿no? Ya que estamos, vamos a aprovechar y vamos a ir ahí. Pero claro, el es tiempo de caza Es tiempo de caza Eh, viene Vamos a aquí. No sé Pero claro, me van a, me van a, Listo, me van a... Gozo. Me van a hacer gozar. Si me van a disparar, me van a hacer gozar. Corre, si quieres. Yo no, si... Sí. Toma, salva a los renes, vale. Se viene, ¿no, gente? Se viene. Tiene, este semilla. Este, Las la, la rafaguitas Las rafaguitas es por algo eh, también van bien o sacar patatas para todos no a pescar y te vas a tener un en libro, ¿eh? la Biblia Santa Biblia, esto, esto, esto, esto, esto se vende, gente. aquí, y ahora qué? Javier tres puntos de cazar, qué mal rollo! Pues lo hacemos así, eh, Escolta, escolta, escolta, coño! Coño, lo acá me ha ¿eh? me he encontrado de bocas, ¿sí? he dicho, hello! Ahora vale, me voy a volver a cargar. Está, bueno, gente, la que se ¿Que lía. Alguien me traiga whisky. Venga, hombre whisky. hambre. Y enfermeras. Yo esto no me lo lleva allí. ¿Cómo habéis dicho whisky y enfermeras? No escucho. Yo, del bombardeo, se pudiera tomar por culo ah, A ver esta que tiene Sus disparos, desde lejos, esperarán a los enemigos Es más fácil distinguir su mira láser Bueno, y esta que tenía Esta me gusta, tío Me da, me da, me da cosa guay, tío este, El este Adiós, Recibido. Venga, va, te escolto Te escolto hasta allí Venga, osos, que no, digo, osos Bueno, tira, va Debo escoltar. ¿Escolta? ¡No! ¡Joder! ¡Están dando! ¡Tengo a un encima! Pero tío, ¿puedes ir tirando? Ya me lo cargo yo, Mira. Mira, mira, mira, mira, mira, es mi equipo. ¡Míralo! ¡Hostia, ¡Mira, que no. o sea, viene! que viene! veo que viene! que viene! que no ¡Hostia, que que que un panoli. Un panoli. Pesa algo. Ese Gente, yo, fiambre no, casi me da perito, pena. Estoy viendo uno allí. Esto se me ha jodido una de las dos. que tenía así, Intento, las jodidas, jodidas. esa de ahí se me ha jodido. Había como más oscura, tío. No puedes me me cargo. Se me reiniciaba. Le metió un, una opción que la dejé lerda, tío. Y ahora, la, de mi tapa abajo se ve más oscuro. Pero bueno, era o eso, o me quedo solo sin no, pantalla. Bueno, Venga, va, tira para primero. donde tengas que ir. Va, tira. Supongo que vas a saber nada A ver. Va, tira. No sé, también no lo vamos a sacar. Tira. Tengo que ir yo primero, si no. Va, va a ¿no? Sí que le da más rápido, ¿eh? ¡Buah, se nota. Se nota, se nota. Venga, papila. Hombre, ya está bien. No, sé. no me disparéis mientras me muevo. Sí, sí, sí, sí, sí. Estoy no. sin balas, Una cara que pide a gritos, una paliza. Eh, voy a! Ver. ¡Así se hace! Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿eh? Cambio de posición. Sí, sí, sí, sí. Venga, vamos. Oh, vamos. Madre mía, chacho. Esto te dan... ¡Esto te dan... 170 de leros te dan esto. ¿Y ahora qué? ¿Escotar hasta aquí? Recoger. Recoger... Pues oh, venga... Y ahora tendríamos... 770... ¡Sí! quiero gozar... Se nos, se nos aquí. De manera... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! dos puntos de talento para qué Viales. Dispararle balas de gozo. Gozo gozar. Pero vienen a full, tío. ¿Por qué? Si no te quieres, te llevaremos con él. Oye, cómo. Oye, bonito disparo. Esto es gozar. Esto es hacerme gozar. Ponte mi honor una mierda. Fuera los pajanos. Fuera los pajanos. Ay, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué está faciendo? yo John no se la grabé, a ver No me jodas que me han cogido No me jodas Don joderme, por favor Sí, que sabe pelear Ya lo sé Sería más fácil pelear en ti. Ya, sí, sí, pero no lo vas a hacer ¿Eh? Esa no es la voluntad del padre Llévalo con John. está listo para su confesión Sí, me voy a confesar He sido un chico muy malo Ayer Vamos, vamos, vamos, chicos, venga, va Que se nos lía aquí el pollo Y lo que viene siendo Es la mujer del pollo A ver ¡Míralo! Esto seguiría la confesión, ¿no? Me encanta. Como un puto loco, tío. Mira, mira. Limpiando la mesa. ¿Claro? ¿Qué pasa, tío? ¿Te ha quedado claro o no? ¡Míralo! Y, brother, ¿qué pasa? Mis... padres... fueron los primeros en enseñarme... el poder... del ¿De? sí. Del sí. Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor y más dolor y más dolor y más dolor. Y cuando pensé que no podía aguantar más, lo hice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pi Algo sé. ¿Qué coño ha cogido? Mi perú. ¿Para tatuar? No tenía miedo limpio, alcé la cabeza y empecé a reír, lo único que podía decir era, sí, me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí, abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron están puto ¿eh? putos loquísimos todos, ¿no? Pero. <risa> con Joseph. Pero, pero, pero. Llegué a aprender. Lo egoísta que había sido siempre. Recibía, siempre cogía. Me está limpiando, vale. a ver, ¿por qué me limpias? No es el que te dan, sino el que das tú. Está como una y puta paciente, tío. o sea. Hay que tener valor. Yo doy el valor para el santito asumir tu yo. pecado santiño de estos no Santito de corazón de, de, de, de aquí y... y cuando lo has superado no? cuando realmente empiezas a expiarlo lo extirpas como un sí. cáncer para mostrárselo a todo el mundo. pero qué vistas loco no? ah esa tía quién es? eso sí es valor es la la que mi ayudante no la la nica voy a daros valor toma allá para que podáis decir sí. Y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado, nadaréis sí, en un sí. mar de dolor sí. del que saldréis libres. Claro, ¿eh? Solo sí. entonces sí. podréis ya. empezar a expiar. Bueno, va. Bueno, ¿quién va primero? ¿Mm? Chip. chip chip Sí. ¿Ves? Sí. Yes. Sí, papi, sí. No, yes, papi. No, no. Yes, no papi. Te <ríe> lo prometo. Es que si no le dices, si se cabrea, ¿no? ¿O cómo va Antes eso? De empezar. Ahí creo estamos. Que lo justo es enviar a la gente a Hudson de vuelta a su habitación. Muy bueno. Se supone que las confesiones son privadas. ¡Pop, Este sí que es esta sí que hace No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para darte la Tú dolor, ¿Abr un ser? Y llenarte de tus peores miedos. Sí. Y cuando te ahogues... Sí. Tus pecados saldrán al exterior. También. Solo entonces podrás comprender lo que es el poder. Del... Del sí Sí, papi, sí No, papi, no, no eh. Ahora Vale, tranquilo Entonces tú vas, yo me desato Y me voy ¿Sí o no? Vale, ¿ahora qué? Vamos a hacer Vamos a, vamos a mirar ¿Qué tengo aquí? ¿Que puedo tirar para adelante solo? Pues vamos a tirar para adelante. ¿eh? Solo me deja hacer eso, gente Mira, una cámara lo papi! Lamento. Lo veis, ¿no? Si toda la animidad es nada. ¡Me está poniendo nervioso! A mi, ahí no ha salido. Sal papisal qué mal rollo tío. ¿Salón? No salón. Uf, me por purgar mis pecados. He comprendido que mis pecados me impedían ser el hombre que ha... Vamos viendo, ¿no? Ah, ahí viene uno toma, toma. Ahí hay otro, ¿vale? a ver si hay algún armucky o algo para pa defenderme por... ¿Ve? Cuchillo arrojadizo, granada de humo Sí, sí Bueno, vamos a morir a ver, lo del cuchillo arrejadizo, ahora tengo más, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? ¡Soltadme! ¡Bajad la voz! ¡Tranquilos! Aquí estáis a salvo. Sí, sí, a salvo. Bueno, bueno, he hecho pruebas, ¿eh? ¡Saquear! Bueno, pues lo vamos viendo, eh. O a sea, ir de o sigilo sea, aún, ¿eh? No nos no gustaría que viniese el loco ese. Y no tengo mi arquito. Vale, aquí se nos lía, eh. Se nos lía porque. Verás por qué. Desde que abras te van a venir de bocas verás. A saco. Ah, no nos perdonará. Eso es. Pronto dejará de importar. Ucho. Cuando Voy la caída. cómo ...por el que les hemos hecho está pasando? ¡Lo tenemos! ¡Está ahí mismo! Está allí? A ¡Por la iglesia! La situación podría ser peor. ¡Aquí! solo hay que no empezar. A a ver, venga, venga, sí, venga, venga, venga. Pero ¿esto ¿Qué, qué es? ¿Y está loca? ¿Cuántos de... martillos? ¡Oh, lo, lo, lo, lo, lo! No, esto, esto, esto tiene pinta de ser chungísimo, gente. Welcome. Esto tiene pinta de, vamos, de meterme duro contra el muro, eh. Vamos a ver esto cómo lo vamos a solucionar. Porque esto. No mejoras, tío. Por aquí está el puto loco este, ¿no? Supongo que esto está como ya. No, esto está cortado. Bien, un tiquín O sea, hasta ahí está, es fácil, ¿no? Vale. vale por aquí. Hemos ido por allí. Buah, gente, se nos llama aquí, eh. Pensaba que era fácil, no hay nada por aquí, ¿no? Un bate de beso, lo vamos a encontrar por aquí. Vale, este si se va gran. a ir a tomar por culo. Perfecto, estupendo, fantástico, genial. Maravilloso. Vamos a coger los cuchillos. ¿No? ¿Tengo cuchillos ahí? Tres, solo tres, tío. Tres y a seis o algo así. ¿Y aquí arriba? No tengo. Pero a ver, si no tengo. ¿Qué? Escucho a alguien aquí. ¿Si bien. Por aquí había los cuchillos estos, ¿no? ¿Has dicho? Sí, granada, mira. ¡Soltadme! Bajad la voz. tenía pistola, ¿no? ¿Este? Tranquilo. Aquí estáis a salvo. Sí, sí. espérate. necesitan... confesión. Yo, yo, yo, este personaje jugaba al tenis, eh, porque la ha metido una derecha. <risa> bueno, va, gente, está sí, Ahora sí, eh. Ahora te lo estoy vigilando porque se nos guía. Esa es que lleva la máscara esa y tenía como el humo este de tu drogado. Están como chetados. Están chetos. Porque los. ¿Me escuchas? Eso es. Pronto dejará de importar. Cuando llegue la caída. Te ¡Me doy ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué se levanta? No. Vale, vale, no pena! ¡Qué mira, mira, pena! ¡Qué pena! ¡Qué cómo ¡Qué pena! ¡Qué <ríe> Uy, espera, espera, espera, espera. No canto victoria No canto victoria Saqueamos Saqueamos lo cogemos Saqueamos Saqueamos Saqueamos Creo que teníamos que ir a Por la derecha primero Y se nos lía padre, madre y santo y santito. Verás, sí, sí, soy yo. Hola, ¿qué esto? ¡Sí, papi, sí! <ríe> sí, papi, pecado. sí. Guía a todos. Yo voy. Sí, Tus sí. Pensamientos y obras. Sí. Ah. Yes. Tu pecado. Sí, soy pecador. Pues la ira. Eh. No, soy un pecador, yo Así que. Yes, papi, te... yes. <risa> permitiré convertirte en vida que inunde tu cuerpo y consuma tu alma. Es que me habéis dado una bala de, de gozoso si y los estoy ahora. Y yo te estaré esperando. Bueno, ¿no? cuando quieras. Con ella. Oh. Un barrillo. Barro, Era un, un, un barro. Oh, oh. Se, no, se nos lía. Pues tenemos que correr ahora sí. ¿no? ¡Cierre de Bunker! Que reciba toda la ira que pueda soportar. ¡Decid sí! ¡Daré mi vida en el nombre del Padre! Perfecto. A ver, esto los tenemos que nos. Rush, ¿eh? a pero Espera, espera, a ver. Coño, no tengo balas. No tengo balas, ¿no? Ah, me está cobrado. Bueno, cuando quieras. Bueno, esto me gusta más también, ¿eh? Vete. Bueno, vamos a ir a Rush que se den sus pecados, que se ahogan pues si, en si, ellos. La, si la gente siempre está así de fumada, no me extraña, tío. Madre mía, vaya colocón que llevo, pero a ver. Revuélcate en tus pecados. Así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. Pero no lo puedo curar. Qué perro, tío. Venga, venga, venga. Si no me... ¡No! El pecado te consume. Te ciega y no ves el daño ¡Toma! que causas. ¡Sube! Te deja ¡Curre! eliminar a ¡Curre, un ser humano Corre, no, no. ¿Alguna me... vez has reconsiderado no. la idea de matar? Vale, vale, vale. Vale, me curo, me curo, me curo. Venga, venga. Sube. Echad al pecador de aquí. Que huya, que se esconda. Vaya donde vaya, Dios nos guiará hasta él. Vale, vale. Sube, sube. Vale, gente. Ven, uno menos, otro menos. ¿Ves? Otro menos. Es El poder Ven, del otro sí. menos. Venga. Eh, eh, eh, eh, eh. Vale, vale. Aquí venga, venga, ya no venga, venga, puedes venga. hacer nada, gente. Vendría por ti cuando me digas. Vale, pues nunca. Yo tendría que irme, pero bueno. ¿no? Soy, soy ambicioso. Márchate. <risa> ya está, Llénate de ira. Porque si no lo haces, si te quedas aquí, abrirá en canal a tu princesita como si fuera un. Vale, verno. gente, me voy. Ahora sí, ya que me.. ¿Y la escopeta que No voy tirando yo, ¿eh? Ya si eso yo, mira, ahí tengo un escape. Vale. vale, o sea, tengo que escapar, no me puedo quedar ahí a franquear como un tonto. Ah. Venga, corre, me voy a encontrar, vamos, el santo y su madre aquí ¡Oh, un No, no me lo revientes, eh Venga, venga, venga, gente, que es de más, hostia, esto ya está Definitivo, no, pero sube, haz algo, tira, sube, pero tira, arranca, vetele <ríe> me estoy poniendo muy nervioso, coño. Vale, vale, Se sí viene, se sí viene, venga, venga, va, poco a poquito, suave, suavecito, vuelvita por aquí Vuelvita por allí, esto, esto es súper fácil, a ver tiene mucha complicación. escape, venga, perfecto, perfecto, fantástico, genial, enorme, fenomenal y hasta, mira, el puente chico y ahora es cuando ya que, ahora que, ahora que, joder gente, no he parado de llamarte, oí que John te había trincado y me temía lo peor, está cualquier tienda, no bueno. que haya salido con vida, lo siento por Hudson, pero poco podemos hacer sin la llave de John. Ya Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre para ello Es echar por tierra Toda la puta operación Así que al lío Se nos ríe gente aquí Mira, me estoy rayando ya, macho ¿Quién coño eres tío? ¡Baja de aquí, perro! ¿Ha bajado o no? No, no, no, no No, no. ¡Oba! Vale. Necesito soporte de mi colega... No hay telegante, hombre. Yo no. Pues venga. ¡Kikiriki! Ya ha cantado el gallo. Papila. Suavecito por pues nada gente. ¿Y ahora qué? Ya como me he librado un poco de la situación Está un poco tensa, ¿no? Puedo Tranquilizarme, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Esto? ¿Oh? salís? Estaba, lo tenía ahí, en la boquita, la puntita Al final, al... End, coño Joder Que me hacen poner nervioso Eh Pesados estos, pesados, muy pesados Son títulos los cojones Bueno, ya está, ¿no? Ahora sí que estoy tranquilo, ¿no? ¿O no? Que me han salido por debajo de las puentes De las piedras y de todo el sitio No, sé no, ahí, ¿eh? no quiero quedarme a luchar, pero, joder Mira. Los santitos están pasando de rosca. De rosca. Y lo que no de rosca también. Que van Tony Fall, payasos. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No hay nada. Bueno, gente, vamos a mirar el mapa, va Nos vamos a situar un poco donde estábamos. Vale. Como el que no quiere la cosa, hemos hecho aquí media, media, mira, ¿ves? El progreso de... Esto ya lo tenemos, ¿eh? Toda esta zona ya la tendremos casi, ¿eh? En nada nos pasamos el juego. Supongo que a las 30, 40... No, 40 no, creo que llegamos. De partes, yo creo que hasta 20 25 lo acabamos en juego, ¿no? Si le metemos este este Rush que le estamos metiendo. Esto que es. bueno, esto ya es más secundarias y tal, ¿no? Esto también la vamos a hacer. Esto en el siguiente episodio vamos a. Vamos a matar estas Vamos a matar estas de aquí. Y yo supongo que ya. Ya haremos esto y lo, lo sacaremos de, del búnker este, el pesado. Porque esto, el cobertizo, esto lo tenemos que petar. Vamos a ir aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, bueno, chicos, qué locura, qué locura de vídeo. Madre mía, ha sido impresionante. Bueno, si os gusta, si os ha gustado, si veis que está muy fuerte el audio, si es muy aburrido, si... Yo qué sé, cualquier tontería, decídmelo, hombre. Que estoy aquí para eso. Yo contesto todo lo que me diceis y yo lo contesto. Ya sabéis, uh, a saco, a ver si acabamos ya esta saga. Bueno, este mapa, este globo con el pavo este. Este el tío. El tío este, el tío este lo tenemos que lo tenemos que dejar loco. O sea, lo matamos ya, ¿eh? Y ya sabéis, a ver si en nada subo otro vídeo. Estos, estos dos vídeos han sido muy unidos. Eso me ha gustado. Uh, ya arrancamos un poco este verano este canal. Ya sabéis, gente. Un buen like y un comentario si os ha gustado. va. Hasta ahora.